La matemática está presente en todos los aspectos de la vida diaria. Por ello, su conocimiento es de valor fundamental. Conocida como el lenguaje universal, permite a través de símbolos representar y relacionar la realidad. De ahí la importancia de adquirir destrezas en el análisis de conceptos, estructuras, reglas, métodos, aplicaciones, interpretaciones, ya que facilitará la comprensión de los diversos fenómenos cotidianos. Mi nombre es Luis Cuenca, estoy a cargo del curso Matemáticas para la Vida Diaria y junto a un equipo de profesores de la UTPL estaremos acompañándote en esta formación para lograr los resultados esperados. ¡Bienvenidos! Abordaremos temas interesantes que le permitirán tener una mejor comprensión de nuestro entorno. Empezaremos con la clasificación de los conjuntos numéricos, luego pasaremos al lenguaje matemático con álgebra de polinomios Finalmente, aplicaremos la modelación para la resolución de problemas donde aplicamos ecuaciones, desigualdades y funciones. Los contenidos previstos le brindarán la oportunidad de desarrollar la agilidad mental, el análisis y el razonamiento, competencias fundamentales que nos conducirán a la correcta resolución de problemas y toma de decisiones. Por lo tanto, los invito a seguir este novedoso curso que la UTPL ha diseñado pensando en usted. Estoy seguro de que el presente curso va a ser muy fructífero. De esta forma, los invito a incursionar en este fascinante mundo de las matemáticas. Hasta pronto.